En hey, Gente, tienes tu es el en exclusiva Hoy decido quién soy y cómo amar La mega estrella de 20 años soltó para siempre a Violeta Y sigue conquistando Europa Una de las mujeres argentinas más famosas del mundo Ahora también impone tendencia con su marca de ropa A solas con Gente y antes de su show se afirma No me traicionaría por ser cool Y sobre su novio español confiesa Hablamos de vos Gente